de narración oral, el cantar de las libélulas, estuvo disfrutando de todas las instancias en el hermoso municipio de Tepeaca y en la ciudad de Puebla. Cuatro artistas que nos trajeron lo mejor de su repertorio para todo el universo. Estuvieron acompañándolos gracias a todas las instituciones que creyeron en nosotros. Gracias al gobierno de la Secretaría de Cultura de México, al Ayuntamiento de Tepeaca, Gracias al gobierno de Puebla, a la Universidad Ibero, a Musa Cultura Visual, a Carnivale Publicidad y a Entrapando. Muchas gracias a todos ustedes y esperamos con estas hermosas historias lleguen a su corazón y los hagan volar un poco más. Este fue el cuarto festival internacional de narración oral El Cantar de las Libélulas y nos despedimos. Arrancamos esta despedida para todos ustedes directamente desde Colombia. John Moore, quien nos contará cuentos en español. Un cuento, un cuento. Bueno, otro cuento. El último cuento. John Moore, sí. Algo que no le puede suceder a usted. Lo que le pasó a Pupín. Y Popín, y Popín vivía en el zoológico. Y iba a la escuela del Zoo School. El Zoo School era una escuela de animales. Sí, estaba el elefante, estaba Rafa la jirafita, estaba el chimpancé, estaba también la ardillita. Ahí llega el profesor León y dijo, Señores, mañana tenemos picnic. Todos los animales, bravo, bravo, pero cada uno tiene que traer algo para el picnic. ¡Bravo! ¡Bravo! El elefante dijo, ¡sí, sí! Yo mañana traigo cacahuates, tengo bastantes cacahuates en la casa. ¡Sí, sí! El oso meloso dijo, yo traigo miel con galletas, el oso meloso. Y también dijo Chimpasé, pues yo tengo solamente plátanos, no importa, trae plátanos, dijo el león. Eh, bueno, y llegó el ardillita y dijo, yo, yo, yo traigo, yo traigo los refrescos para la sed, dijo la ardillita. Y así... Al otro día, muy temprano, llegó el león, pasó la lista, y iban llegando los animales al zoo School y pasó la lista y dijo, Elefantito, presente, ¿qué trajiste? Los cacahuates, el profe león. Muy bien eh, Rafita, la jirafita Presente, dijo Rafita La jirafita, ¿qué trajiste? Mm, traje, eh, traje eh, Traje, eh, traje refrescos Sí, para la sed Dijo Rafita, la jirafita El chimpancé, presente, ¿qué trajiste? Eh, traje plátanos Muy bien, muy bien Pero vea un personaje Hipopín El hipopótamo Muy, muy perezoso y pasó la lista y dijo el león, hipopín, ¿dónde está este hipopótamo hipopín? Un silencio sepulcral. ¿Alguien sabe dónde está hipopín? Preguntó el león. ¡Ja! Ninguno respondió, no sabían dónde estaba hipopín. ¡Hip! Escucharon un ruido. Allá en el fondo. Ese eh, sí, es sí, hipopín, decían los animales. Y llegó el hipopótamo. Hip, hip. El león le preguntó, ¿qué te pasa, hipopín? Hip. No sé, es que bueno, la comida que yo traía para el picnic, hip, hip, hip, pues tenía mucha hambre y venía corriendo. Y, hip, hip, hip, y y yo no sé qué es lo que me pasa hip, a lo que tiene ese hipo. Hip, hip, hip, pero yo quiero que se me quite. Eh, y claro, todos los animales se unieron y dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? Y le dijo el elefante, yo sé. Tómate un vaso con agua Rápidamente Todito, todito, todito, todito Y se te quita el hipo Así hizo hipopín ah, Todos esperando el resultado No funcionó, el hipo siguió y dijo, je, "Rafita la jirafita, yo sé cómo se te quita ese hipo, pues cuenta hasta 10 al revés tapándote la nariz, así, y así soy Popín. ¿Cómo? ¿Cómo? Así, así. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1." Todos quedaron esperando. Y no se le quitaba el hipo y hip hip. Y hip, y hip, y hip, Nada, no se le quitaba el hipo. Pero llegó la ardilla y le dijo, Hipo, Hipopín, mírame a los ojos. Mírame frente a frente. Hipopín, hip, ¿para qué? Mírame nomás. Te voy a hipnotizar. Hipopín se quedó mirando. ¡Hip! ¡Está bien! Lo que sea para que se me quite ese hipo. La ardillita en un momento. Him. Llegó y contó Uno, 2 3 ¡Baaaa! Hipopín casi le da un infarto Y se asustó Se espantó Hipopín Y todos se quedaron así Y nunca más se volvió a escuchar el Hipo de Hipopín Y así comieron de su picnic Todos se llenaron sus pancitas Hicieron su siesta Y cuando despertaron cada uno de los animales empezaron... Hip! Hip! Hip! Menos Hipopín. Hipopín pensó de la gran idea que le dio la ardilla y solamente dijo... ¡Baaaaaa! Espero les haya gustado este cuento. Y ahorita los dejo en compañía de Rochi... Gachupín desde Puebla. Rochi! Ocatcalla y toca el y toca pisilac miek teme, nin que teme o nenguechot, nengue, nin que teme homopatlaya, de suame, por eso y toca suateome, nin que suame homopatlaya, campa o pano setlacat. O y pan y toca te teme, nin que teme o katkaya semi huechote, semi teme o mopatlaya de suame, campa o panuaya suame o pehuaya, o pipitsuaya, o nahualtekia o maguiltia Tla nin lacat o suame o a ah pero tla nintlacat a Juan Bueno, tecahwiliaya suame kichihwilizke sema hwiltis tla o insuateome a ah pero tla o choloaya campayesichan quitas a kipiaya y aguacame. esta historia ...pasó en un lugar llamado Tepisilac. En este lugar existían piedras enormes, gigantes. Estas piedras se convertían en mujeres... ...solamente cuando pasaba un hombre. Comenzaban a jugar con él, a besarlo, a bailar con él. Si el hombre se dejaba seducir por ellas... ...nada malo le pasaba. ¡Ah! Pero si este hombre escapaba, huía... Cuando llegaba a su casa, se percataba de que ya no contaba con sus testigos. Ahora, damos la bienvenida a una amiga desde Francia, Caroline Montois. Y voilà, festival así se Pues bueno, este festival de tan lindo nombre, el cantar de las libélulas, llega a su fin... Espero lo hayan disfrutado. A mí me dio mucho gusto que me hayan invitado. Sí, ser parte de estos narradores invitados. Y no puedo dejar de agradecer a quienes me invitaron e hicieron posible que nos presentáramos ante ustedes durante estos últimos días. Para concluir, les voy a compartir este cuento al que le puse como título Los dos Príncipes, oui, les deux princes, el cual adapté de Jean de Bruyne, periodista, poeta y sacerdote francés del siglo XX. Il était une fois dans un village, un homme si grand y si fort que todo el mundo l'appelait le Grand Prince. Había una vez en un pueblo un hombre tan fuerte y alto que para todos era el Gran Príncipe. Oh, ce n'était pas un prince avec corona. No, corona no llevaba. Pero era el Gran Príncipe porque era el más fuerte. Y cuando el Gran Prince était seul, y lui arrivait de pleurer. Pues sí, cuando se encontraba solo, el gran príncipe a veces lloraba. De tristeza, c'est que sus point resté fermé, On aurait dit de pierres. Piensen tantito. No podía abrir las manos. Tenía puños cerrados siempre. Semejaban piedras. ¿Y alors? ¿Cómo? decir bonjour? ¿Tendre? Ouvrir de porte? Entonces imposible saludar de mano. ¿Pintar? ¿Abrir puertas? ¡Ah, bien sûr! ¡Il pouvait taper, frapper, coger. Claro que podía tocar, golpear, pegar, también dar patadas y gritar, pero ¿de qué le servía? Y una noche, un hombre es arrivé al village, en courant. Y aquel hombre, que acaba de llegar corriendo, gritó: ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡El príncipe de la paz acaba de llegar! ¿Perdón? ¿Cuá? El príncipe es yo. Y el gran príncipe se alejó con sus puños metidos en sus bolsillos. Mientras tanto, los demás habitantes del pueblo se alejaban. Huy, ¿y les a ver esta pequeña casa, donde un nuevo Cet enfant, le prince de la paix. Se encaminaban los demás habitantes del pueblo hacia esa casita donde dormía un niño, el príncipe de la paz. Cuando finalmente llegó el gran príncipe a esta casita, regarda le nouveau-né. Un prince petit boudin. No me hagan reír. Un príncipe de pedacito de humano. Un príncipe ha de ser fuerte. El príncipe aquí soy yo. Pero de repente. S'est senti invadido por una grande tristeza, recordando ses poings cachés dans ses poches. C'est à ce moment que l'enfant s'est réveillé. Il a ouvert les yeux. Il a regardé le grand prince. Il lui a souri. Hasta! Abrió sus manitas, extendió sus brazos hacia él. Y el Grand Prince, sin comprender ce qui lui arrivait, a senti sus puños se habían abierto. Lloró, pero ahora de felicidad él se inclinó por prendre el bébé en ses bras El niño en los brazos lo acercó a su cara a sus ojos. Finalmente. Oh, je crois, oui, que tu es un prince. Parce que, regarde. Ahora no dudo de que eres príncipe. Porque, mira, mira lo que lograste. Le grand prince remit le nouveau-né dans son berceau. Et depuis lors, vient le grand prince me dire bonjour. Il peut peindre, faire des cadeaux. Desde aquella noche, el gran príncipe, al igual que nosotros, puede saludar de mano, pintar, ofrecer regalos. Y... On a compris. Nul besoin d'être prince. Il suffit de rendre heureux pour être un véritable prince. Desde entonces se entendió. Ser príncipe... No hace falta corona para hacerlo, tampoco ser el más fuerte. Cualquiera que sea capaz de hacer feliz a otro, ese es un príncipe. ¿Qué tal, queridos amigos? Todas las culturas han tenido eh, diversas historias y hay una historia que coincide en diversas partes del mundo. Se trata la historia, se trata de la historia del diluvio. Y esta es la historia del diluvio contada por los totonacos. El pueblo totonaco cuenta que cierta mañana Dios preparaba el diluvio. 40 días y 40 noches de una lluvia terrible que hacía crecer los ríos hasta desbordarse, inundándolo todo a su paso. Había un buen hombre, un hombre que seguía las reglas de Dios. Respetuoso de las leyes de la naturaleza, que sembraba, cosechaba, cazaba, pero siempre agradecía mucho a su entorno por todos los bienes que obtenía de él. Sabía que no solamente vivía de la naturaleza, sino que vivía con la naturaleza. Este hombre, cuyo nombre desconocemos, fue advertido por Dios, quien le dijo que se aproximaba una catástrofe terrible. El hombre se preparó con provisiones suficientes. Tomó una caja de madera. Allí se metió con su perra y una paloma. Pasaron largos días de terrible tormenta. Y cuando las aguas comenzaron a bajar lentamente, el hombre empezó a notar que la paloma se iba y después regresaba con un poco de comida. Al cabo de algunas horas, vio el caminito de unas hormigas. Aquel hombre siguió a las hormigas hasta su casa. El hormiguero estaba rodeado de un campo de maíz. El hombre tuvo suficiente maíz para comer, alimentarse a él mismo y también a su perra. La paloma, cuando comenzaron a bajar las aguas, un día se fue y no volvió más. El hombre se sintió muy triste. Sin embargo, continuó su vida, ahora, sembrando y cosechando el pequeño grano de maíz que había obtenido gracias a las hormigas. El tiempo comenzó a pasar y el hombre se dio cuenta que cada vez que iba al campo, su perra lo dejaba allí y regresaba hasta su casa. El hombre pensó que no era el comportamiento normal de una mascota. Sin embargo, no hizo mucho caso. Y al cabo de algunas noches, cuando regresó a su casa, notó que en su mesa estaba preparado su plato, con un montón de frijoles y un cerro de tortillas de mano. El hombre sabía que no quedaba ningún otro ser humano en el mundo a consecuencia del diluvio. ¿Quién era entonces el encargado de haber preparado semejante cena? El hombre lo pensó un poco, pero después de un rato decidió aprovecharse de la situación y con la panza bien llena se fue a descansar. Esto vino sucediendo noche tras noche, hasta que al cabo de algunas noches aquel hombre observó muy atentamente, espiando y fingiendo haberse quedado en el campo a su perra mientras se devolvía a casa. Aquel animal apenas llegaba a la cocina, se quitaba su piel de perro, y entonces se vestía con piel de mujer, con piel de esposa, que cocinaba para aquel hombre cada noche su cena después de su larga jornada de trabajo. El hombre, al observar aquello, recordó lo que le habían contado sus ancestros. Así que fue a la hoguera, tomó las cenizas y las colocó sobre la piel de la perra. En ese momento, aquellos pellejos peludos desaparecieron para siempre y la perra tuvo forma de mujer cada día el resto de sus vidas. Durante algunos años fueron muy felices y tuvieron muchos hermosos hijos. Hasta que un día, aquel hombre le dijo a su mujer, Me voy al campo a sembrar. Cuando regrese, quiero que me tengas preparados a mis tiernitos. Y cuando regresó a cenar, su mujer le mostró en el plato muchos tamales. El hombre comenzó a comer. Hasta que al cabo de algunos minutos, preguntó por sus hijos. Y casi no podía creer lo que le decía su mujer. ¿Cómo me dijiste que querías que te preparara a tus tiernitos? Te preparé a tus hijos. Son la carne en los tamales que te estás comiendo. El hombre estaba comiendo la carne de sus propios hijos a consecuencia de la confusión de su mujer que había confundido los elotes tiernos con sus pobres criaturas cuenta la leyenda que aquel hombre siguió comiendo aquellos tamales sin preocuparse de dónde provenía la carne y cuenta la leyenda también que desde entonces los descendientes de aquel hombre Habitan las selvas del Totonacap. Compartir historias en diversas lenguas nos enriquece a todos culturalmente y nos hace estar cada vez más cerca a pesar de los formatos. Muchísimas gracias a ustedes por ser la pieza principal y que este festival se pudiera realizar y se acabó el festival fueron cinco días del 21 al 25 de octubre donde en el maravilloso municipio de Tepeaca y en la ciudad de Puebla estuvimos disfrutando de aquellos cuentos, leyendas historias y anécdotas que en este especial de inclusión de lenguas originarias nos trajeron los narradores mexicanos no me queda más que agradecer a las instituciones públicas y hicieron posible que en esta ocasión, en este nuevo formato, pudiéramos traer a ustedes nuestro festival. Esperamos el próximo año tener la sala llena y esperar que todos ustedes en vivo sientan esta magia que como en este año nos trajo... Y un agradecimiento para Rosy Gachupín desde Puebla, Jorge Iván Corona desde Veracruz, los representantes narradores de México. Muchas, muchas gracias a John Moore desde Colombia y un agradecimiento muy especial. A Manuel Espinosa Zaino, nuestro invitado especial, y a Caroline Mantua de Francia. De mi parte, Pablo Delecci, director general de esta locura llamado el Festival Internacional de Narración Oral El Cantar de las Libérulas, les dice a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo año, cuando se abran las ventanas, las puertas los telones para nuestra quinta versión. Hasta una próxima oportunidad.